La familia y yo esperando que sonría una oportunidad para mí y los demás Y esto va para todo aquel que como yo no sabe regresar Esta mierda iba en serio cuando me di cuenta de que estaba solo Ellos buscaban algo serio negros fueron donde van todos Pero yo ni entiendo que me excede Si estoy escribiendo un rato y algo más tarde golpeo las mismas paredes y si es cuestión de suerte sea nada que me esfuerce Pero no decido yo son las palabras que en mi casa se tuercen la concha de la lora, yo no quiero más un jefe Pero vaya donde vaya, de seguro que lo encuentre Y si puede que flotando boca abajo no moleste Entonces me ruido si querés que me quede Se me acaba el aire, puntos parecidos son bastante peculiares Aléjame los ratares, sacame todos los males Que yo solo quiero morirme de grande Hacerlo a los grandes, no pedírselo a nadie Que le quede claro, no soy un marcado Sino que he imaginado el camino de un marginado dándole al viento letras buenas. y a cambio me deja el cerebro calcinado yeah, yeah, yeah. capaz mucha comida te complazca títulos y placas por eso no tenemos semejanza no pesa tu palabra, la mía fluye por el agua Por eso estoy en calma con el karma No queda ni moneda, solo gente que me espera Que estuvieron en las buenas Doblen los problemas, por el cielo siempre suena Solo ellos saben de cadena Y las opciones son acciones terminadas en conspiraciones Salen ilusiones, premeditaciones Planes que llegaron a culminaciones Acabando con terminaciones Arriba de los escalones Donde venden oro por el cobre Van a querer tu nombre Compro libertades con billetes, parece imposible, pero existe cuando tienes jefe. Eso se quiebra con las voluntades fuertes, te persigue hasta la muerte. Cuando duermo pida buena suerte, con la duda, no jugar de todo de repente. Subirte arriba y mirar toda la gente.